Muy buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a todos y todas en este espacio de Brahma Kumaris, de las charlas de martes y hoy vamos a seguir en la serie de fortalezas para la vida con un tema muy especial que es cómo amoldarse y fluir. Entonces, les invito por unos momentitos a hacer un pequeño ejercicio de introspección Pueden respirar profundamente, sentarse con la espalda recta y volver la atención hacia adentro, sueltando todo lo que ha pasado en el día de hoy, dándose la oportunidad de disfrutar el momento presente. Sintiéndose liviano y contento, y tomando una respiración profunda una vez más, regresamos al aquí y a la hora. Muchas gracias. Entonces Podemos seguir con el tema de la charla de hoy, ¿cómo fluir y amoldarse? Vamos a considerar cómo amoldarse, adaptarse... Eh, acomodarse como una capacidad de ajustarnos a las diferencias eh, no solo eh, en relación al pensamiento, a la naturaleza, al comportamiento, a las creencias, a todo lo que está involucrado eh, en la relación con las personas, diferencias culturales, de idioma, de forma de, de crianza, de todo. ¿Cómo puedo ajustarme a estas diferencias entre las relaciones con los demás? Y también, ¿cómo puedo ajustarme eh, cuando estoy viviendo una situación de adversidad? Podemos eh, utilizar el agua como una metáfora. El agua, ella sigue siendo agua Independiente, si está en un vaso o está en el jarón, sigue siendo agua. Puede que cambie su forma, pero sigue siendo lo que es. Entonces, está relacionado esta capacidad a mantenernos verdaderos con quienes somos, mientras podemos ser su flexibles, suficientes, para amoldarnos con las situaciones externas manteniendo mi verdadera naturaleza interna. Entonces eh, quisiera eh, invitarlos a una reflexión. Estamos avanzando en nuestro camino y muchas veces encontramos con obstáculos. Entonces ¿qué sucede cuando alguna persona o alguna situación se presenta de una manera diferente de la que yo espero. Puede que sea eh, una persona que se comporte de una manera distinta, que se comporta eh, diferente de mis ex expectativas, puede que sea una situación diversa que yo no he eh, previsto antes. Eh, como estamos todos viviendo hoy la situación de la pandemia no estábamos previendo que eso sucediera y no sucedió entonces cómo eh, manejo esta situación cuando algo sucede y yo no espero eso muchas veces nos ponemos a crear muchos pensamientos Relativos de a qué sucede, por qué eso sucedió, por qué a mí o por qué tal persona dijo eso. Entonces a veces me puedo sentir que ah, ya no puedo con esta situación, es demasiado fuerte, pesado para mí. O puedo sentir que no, eso es muy injusto o que eso no debería acontecer. O entonces empiezo a buscar a alguien a quien culpar a una situación o a una persona. O mismo empiezo a culparme a mí mismo por determinada eh, acción que he realizado. Puedo también que me siento molesto, eh, ahora no puedo avanzar como yo quería. Eh, a veces eh, hay alguna situación eh, que se presenta con una diferencia con otras personas y entonces yo trato de eh, tener la razón de insistir y tratar de probar que yo tengo la razón. Entonces, todas estas reacciones eh, generan muchos pensamientos inútiles o negativos que no me ayudan a solucionar la situación. Más bien me hacen a perder mi energía. Y cuando voy perdiendo mi energía, también eh, empiezo a, a generar tal vez otras acciones que compliquen aún más la situación. Entonces, eh, cuando yo observo que estoy teniendo este tipo de reacción, es una señal de que yo estoy resistiendo a la realidad que está sucediendo. Estoy resistiendo, no estoy aceptando la realidad como es. Y a veces hasta estoy rechazando a las personas o a las situaciones que están sucediendo, cuando yo me pongo resistente a eso, cuando no acepto, es como que yo mismo genero un bloqueo para cualquier tipo de solución creativa que yo pueda eh, crear para tratar de volver a un estado de armonía, entonces yo bloqueo. Entonces me vuelvo a, a, a ser rígido en algún punto de vista, en yo querer tener la razón o querer que las cosas sean de otra manera. Y esta forma rígida de pensar, ella también a, muchas veces puede me hacer paralizar. Yo estoy caminando eh, en una calle, como está en la imagen, y yo veo un obstáculo. Entonces empiezo a generar estos pensamientos que me bloquean las situaciones, no sé qué hacer. O muchas veces espero que algo externo me va a ayudar a superarlo o que el propio obstáculo salga solito del camino. Entonces yo paralizo, no puedo avanzar, no fluyo, es como estar ahí estancado, me quedo estancado Esperando que algo de afuera suceda y que me permita avanzar otra vez. Y con eso, el tiempo pasa, las cosas van sucediendo y yo sigo ahí estancado Entonces, esta rigidez, este bloqueo que yo mismo creo por no poder aceptar la situación como es, no me ayuda a resolverla. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué necesito entonces para poder amoldarme a las circunstancias y así poder avanzar, fluir? Entonces, si yo resisto, es como crear un bloqueo. Entonces, al contrario, si yo acepto, yo fluyo. ¿Y qué es esta aceptación? Es yo permitir que algún cambio suceda en mí. Y este cambio que yo permito que suceda, me hace una persona cada vez más flexible. Y al mismo tiempo, este cambio es eh, resultado de algo que yo pude soltar. Eh, algo que yo pude renunciar. No de mi naturaleza verdadera, pero de algo, de algún patrón, algún condicionamiento, alguna creencia, algún aspecto de mi comportamiento que me estaba generando una rigidez, como una testarudez. Y cuando yo renuncio a eso, yo puedo volver a, a este estado más flexible, yo puedo volver a fluir y a moldarme a la situación. Yo puedo aceptar las cosas como son. Pero esta aceptación tampoco es estar de acuerdo con lo que no es correcto. Como, ah, sí, yo acepto y me vuelvo eh, muy sumiso o me vuelvo una víctima, no es esto La aceptación es realmente comprender la realidad de las cosas. Es poder aceptar la realidad. No es estar de acuerdo con lo que no es correcto. Y es una aceptación también en base a la comprensión, la comprensión de la situación. Yo comprendo los tres aspectos del tiempo. Lo que fue el pasado que generó tal situación. Qué es que sucede en el presente y cómo puede ser el futuro en base a mis, a mis acciones en este presente relacionado a la situación. Yo puedo comprenderla de una forma mucho más amplia. No, no me veo restrito en una visión o en un patrón rígido de comportamiento o de percepción. Yo puedo ampliarlo. Cuanto más amplia yo tengo mi visión de la situación, más puedo comprenderlo y aceptarlo. Y también, eh, en base a la comprensión de mí mismo, de mis propias cualidades y recursos internos que tengo para poder ayudarme a solucionar la situación. Entonces, empiezo a... Eh, comprender que debido a ciertas debilidades puedo estar eh, sintiendo dificultad, puedo estar experimentando sentimientos a veces negativos. Entonces yo verifico y, y puedo eh, ver qué son estas debilidades que hay en mí, pero al mismo tiempo... Reconozco también mis cualidades y voy a usar mis cualidades para superar estas debilidades. Y cuando yo puedo acceder a mis cualidades, entonces, además de fortalecerme, puedo crear un estado de autorrespeto también, que me, me hace eh, internamente más estable. Puedo reconocer en mí que tengo mis recursos, tengo mis cualidades puede reconocer mi valor real, entonces como está representado, eh, este, este oro, este oro verdadero es moldable, amoldable, cuando el oro es falso, se ha mezclado algo y el oro se vuelve más rígido, no es más oro verdadero, cuando yo tengo es, eh, mis debilidades todavía me influyen, como a veces sentimientos de celo, de enojo, de avaricia, de criticismo, de juzgar la situación. Entonces, cuando esto está mezclado, ya no es el oro verdadero, me vuelvo cada vez más rígido. Pero si renuncio a todo esto que no es real, que me hace daño, yo puedo volver a experimentar este estado de oro verdadero y puedo encontrar en mí mismo el valor real que tengo. Y cuando yo me mantengo en mi propio auto respeto, eso me permite amoldarme como el oro verdadero sin perder mi esencia, sin perder esta mi naturaleza real, natural, original, sin debilitarme. Yo me amoldo, no pierdo eh, mi fuerza, mi energía. Por el contrario, yo me fortalezco porque estoy actuando en base a mis cualidades verdaderas y originales. Entonces, yo me amoldo en la situación, pero yo no me corrompo. O sea, yo no guardo rencor, yo no me quedo eh, generando heridas que me van a sufrir cada vez más. Y no importa el motivo de la persona ni la naturaleza de alguien. Cuando yo estoy en este estado de autorespeto, cuando yo sé que tengo este valor de oro real, mi corazón se mantiene en paz. Mantengo eh, preservada mi naturaleza original como este oro verdadero. Y cuando mi corazón permanece en paz, puedo transmitir este mismo sentimiento a los demás. Entonces puedo contribuir para volver a un estado de armonía, mismo que... Eh, las diferencias inicialmente, hayan generado un conflicto. Y entonces, así como la semilla es el origen para todo el árbol, la paz, el amor, la pureza, la dicha, todas esas cualidades son la semilla del ser. Son nuestras cualidades originales. Y en base a este autorrespeto, a la autorrespeto de mis propias cualidades, puedo, eh, puedo fortalecerme, puedo nutrirme con estas cualidades. Y estas cualidades me ayudan también a generar. Me ayudan a embeber virtudes y poderes que yo necesito para seguir fluyendo y amoldándome en la vida. En distintas situaciones, permaneciendo siempre en este estado de estabilidad, sin reaccionar, respondiendo de forma consciente a las situaciones, manteniéndome contento conmigo mismo y con lo que sucede sin esperar que las situaciones me hagan contentes. Entonces yo me nutro de este estado interno, así como las raíces, cuanto más profundas son, pueden también nutrir todo el árbol, pueden también sostener, sostenerla y pueden hacerla cada vez más fuerte cuando pasan, suceden las tormentas. Cuanto más profunda y fuerte la raíz, más el árbol puede afrontar estas tormentas. También cuanto más fuerte y profunda eh, son nuestras raíces, nuestra conexión con este estado interno, más capacidad tenemos también de amoldarnos a las situaciones. Entonces, eh, cuanto más puedo mantener esta mantenerme en este estado en diferentes situaciones más puedo responder de una forma positiva y este y esta imagen eh, está ejemplificando una situación que sucede muchas veces con nosotros cada uno de nosotros tiene una experiencia de vida, un, todo un contexto de vida distinto de uno para otra persona. Vemos la realidad con diferentes puntos de vista. Entonces, el mismo objeto, la misma situación puede ser percibida, interpretada por cada uno de una forma distinta pero no quiere decir que yo tenga la razón y, el demás, y los demás estén equivocados. Ni al contrario, la cuestión aquí no es eh, definir si yo tengo la razón o el otro no. Es poder comprender que existen las diferencias y cómo yo puedo eh, relacionarme con personas diferentes, que pienso diferentes y que... Tenemos que hacer juntos algo. Entonces, eh, cuando yo estoy estable, siempre en base a mi autorrespeto, yo también puedo dar respeto a los demás. Yo puedo dejarme un poco mi punto de vista, sentir empatía por las ideas diferentes de los demás. Puedo dar respeto, puedo dar consideración. No necesito sentirme, agredido ni ofendido y no necesito, no necesito eh, estar en un estado de defensa. Puedo, eh, estoy tranquilo con, con, mi punto, con mi punto de vista, mi perspectiva y trato de comprender y dar consideración al, a la perspectiva de los demás. Entonces, con eso yo puedo crear un, un ambiente de armonía, un ambiente de, de cooperación yo puedo generar un espacio seguro, de contención, porque hay este respeto. Entonces, yo acepto que las personas sean como ellas son, piensen como ellas son. Y cuando yo acepto, yo también eh, permito que ellas se expresen de acuerdo a su naturaleza y creo este ambiente. Eh, de armonía y cooperación y eso hace con que ellos también se sientan bien conmigo entonces es, es como una semilla que uno siembra cuando uno eh, tiene ya cultivado este autorrespeto interior tiene la fuerza para poder también dar este respeto a los demás y generar este ambiente de armonía y cuando yo logro adaptarme a las situaciones, yo puedo experimentarme muy liviano. Es, eso es tener una naturaleza llevadera. Entonces puedo estar, mantener mi buen humor, puedo seguir en la vida relacionándome con distintas personas, eh, experimentando diferentes situaciones, pero siempre me mantengo liviana. Sin carga, sin peso, sin culpa, sin crítica, sin juzgamiento. Entonces es, es una manera muy eh, armoniosa de vivir. Es, es como realmente fluir con las situaciones de la vida. Es como también el río, que independiente del camino que tenga que, que percorrer, lo hace. Independiente de la posición de las piedras que pueden generar un obstáculo, el agua sigue fluyendo su camino y avanzando en dirección al océano. Y internamente, tengo que ser como el río, el agua. Internamente, yo soy sólido con mis propios principios. Eh, yo estoy firme con aquello que es verdadero y real mi verdadera identidad espiritual, mis cualidades originales. Cuando yo soy firme y sólido en mis principios, yo puedo externamente amoldarme a cualquier situación. Y esa esta actitud, es, es esta eh, forma de vivir, de poder amoldarse, de estar seguro con lo que uno es, genera también un impacto a los demás, porque cuando yo tengo eh, esta conciencia puedo generar acciones correctas en diferentes situaciones, con diferentes personas, situaciones diversas, a veces situaciones con muchas diferencias personales, entonces uno puede mantener este ambiente de armonía y cuando uno está en esta conciencia, realizando las acciones que son correctas, sin dañar el respeto a los demás, eh, cada acción que yo realizo así, también impacta a los demás. Es como el agua que va fluyendo entre las piedras, eh, siente que la piedra puede ser un obstáculo pero ella fluye, ella se amolda en relación a la piedra. Y la piedra va a recibir este impacto del agua, porque ella también con el tiempo se va amoldando. Entonces, es muy bonito cuando uno empieza a hacer su propio cambio. No necesita estar bien contento o, o, o estar eh, experimentando logros. Solo porque la situación ha mejorado, la situación externa ha cambiado. No, uno no tiene que esperar que la situación o la persona cambie. Uno mismo es que tiene que dar el primer paso y empezar a hacer este cambio. Y el cambio que uno hace en uno mismo va a impactar a los demás. Así como el agua del río cambia primero en relación a la posición de las piedras y luego las piedras van cambiando también, se van moldando con este impacto de la acción de las aves. Y por último, quisiera invitarles a hacer un breve ejercicio de introspección. Vamos a respirar profundo y a volver la atención hacia nuestro mundo interior, nuestro mundo de pensamientos y emociones. Y voy conectándome poco a poco con el ser espiritual que soy, un ser de luz. un ser de paz que así como los ríos fluyen en dirección al océano, yo también fluyo en las diversas situaciones de mi vida. Y así como el océano recibe y acepta todo el tipo de río que llega hasta él, el Ser Supremo, como un gran océano, acepta y recibe todos nosotros sin importar de dónde venimos y por cuál camino pasamos el Ser Supremo nos recibe nos acepta tal como somos porque Él es el Océano del Amor El amor puro, el amor altruista, el amor incondicional. Y por algunos instantes me sumerjo totalmente en ese amor. Como un río que llega en el océano y siente que ha alcanzado su destino. Permito que este amor llene mi corazón y me haga sentir totalmente pleno. y contento poco a poco toma una respiración profunda y voy volviendo al momento presente y trato de mantener esta conciencia de saber quién realmente soy con mis cualidades y saber que a este océano que es lleno de todos los poderes y todas las virtudes que el alma necesita. Y que yo puedo conectarme con él cuando sea que yo desee. Y para encerrar, les dejo con esta frase de Daddy Yankee, muy bonita. Que todas las cosas tienen su tiempo, todas las preguntas y situaciones tienen sus respuestas y todas las cosas tienen su derecho a ser Muchas gracias por su compañía. Les deseo a todos una excelente semana y nos vemos en breve. Om Shanti.